En esta unidad, usted estará en la capacidad de entender y relacionar los ciclos termodinámicos de operación de los motores de encendido por compresión y encendido provocado, haciendo énfasis en identificar las diferencias entre los ciclos reales e ideales que le servirán en su proceso de formación como tecnólogo en operación integral del transporte. Los ciclos termodinámicos con los que operan los motores y máquinas térmicas, se denominan ciclos de potencia. Dentro de los ciclos se tienen clasificaciones en forma general, como ciclos de gas y ciclos de vapor. En este caso, en general, se trabajarán los ciclos a gas. Los ciclos que se llevan en dispositivos reales son difíciles de estudiar y analizar por lo que hay que hacer ciertas simplificaciones que permiten idealizar los ciclos, pero sin embargo estos ciclos mantienen las características generales de los ciclos reales. Los ciclos en los que se enfoca el desarrollo de esta unidad son los ciclos Otto y Diesel, que son los dos principales ciclos termodinámicos utilizados por los automóviles utilizados en el transporte de carga y pasajeros en Colombia.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 Otro tema importante que se trata en la unidad es el estudio de los tipos de combustible utilizados en los motores de combustión interna y donde para el mercado colombiano se utilizan combustibles compuestos por carbono e hidrógeno, que son denominados hidrocarburos, donde se encuentran la gasolina y el diesel. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general. A reconocer la operación del motor según ciclo termodinámico de potencia. De forma específica, aprender a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar los ciclos termodinámicos de potencia de motores de combustión interna. Diferenciar los ciclos termodinámicos presentes en los motores de combustión interna. Calcular la eficiencia térmica de un motor. Describir las pérdidas presentes en un motor de combustión. Identificar el tipo de combustible utilizado según el tipo de motor de combustión. Reconocer la diferencia entre un combustible líquido y gaseoso. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas.